Corriendo por mis venas. Memorias rotas y quebradas Cargué mi espalda Hoy me miro hacia dentro Al último rincón escondido del alma Miro el espejo del tiempo Corrí a abrazarle, amándola profundamente. Sentí que ese abrazo, ese abrazo sanaba todas mis memorias. emociones Me convertí en mujer Me convertí en mujer Mujer de agua y fuego Mujer de agua y fuego, en maga y hechicera, hoy encendí la hoguera, en llamas transmuté el miedo. Soy la voz de mis abuelas Que callaron penas y dolores Soy mujer, madre y compañera Al mundo entero dando amores Vientre de flores cobijo de semillas Alma de color way